Emanuel quería estar hoy para, para dar la bienvenida. Una bienvenida que se ha construido y deconstruido como una cebolla. <ríe> eh, en el sentido de que esta sesión hablo, hablo en castellano, creo que hay alguien de Málaga entre, entre vosotras y para una acogida más fraternal, que somos hermanas picasianas, bárbara y... Málaga, perdón, no, no, Málaga y Barcelona. Sí. Eh, decía que se ha construido la sesión con una cebolla en el sentido de que la idea era, pero quizá todavía lo podremos hacer, poder ir juntas, eh, las que estamos aquí y otras compañeras que, que irán apareciendo, a la exposición y hacer la sesión allí, lavarla y luego contarla, como es, son los protocolos de, del doctorado Picasso. Sin embargo, eh, en el momento en que esto a iniciarse, hubo las restricciones de los viernes ya, eh, y eso lo, lo imposibilitó. De manera que eh, la entrevista se grabó en vídeo y esperamos que, como la exposición, entre tanto, también sea ha tomado unos tones nuestro... al 8 de diciembre hasta el 7 de marzo. Yo soy optimista vamos a imaginar que podamos ir juntas y de paso a hacer una visita laborando en el doctorado de, la, de las obras propias de Murson. Ese sería nuestro ideal. Entonces nos vais a permitir que la sesión de hoy sea de, de construir y vamos a dar en una primera parte eh, os vamos a pedir que, que algunas la habéis visto pero otras no, ha habido mm, ciertas eh, disincronías de visualización o de no visualización. Y entonces vamos a pediros que veamos todas juntas la entrevista, cada una en su pantalla, está en el chat, porque eh, en el Zoom, como sabéis, y en todas las otras plataformas por razones económicas, no se pueden pasar de manera eh, de, suficientemente correcta los vídeos, en el sentido que no se pueden compartir. Entonces vamos a pediros que lo miremos y luego, todas simultáneamente, y luego tenemos una conversación con las autoras de las entrevistas, que la mayoría las conocéis, que eh, Casanovas y Bárbara nos um, es parece una maravilla. Mm, el doctorado integra um, donc, personas que han trabajado durante muchos años sobre las temáticas y otras que están comenzando a trabajar, pero con esa intensidad única, si me permitís, queda una tesis de, eh, que es un compromiso muy fuerte. Eh, y ellas son... son además eh, de doctoranda son investigadoras predoctorales del Departamento de Filosofía. En realidad llevamos un montón de años, porque desde primero de que estamos trabajando, los que han participado, y entonces decidimos hacerlo así, que ellas entrevistaran por Zoom a, a Emanuel, y luego hacer una segunda parte de la sesión con todas estas para el fin de discusión, de preguntas, de, ver cuál es la importancia de una entrevista en una tesis, por ejemplo. Y el día que podamos ir juntas a ver la exposición y otro día al menos, mientras nos busquen, mientras jugando... Vamos a ser muy flexibles este año, es lo, lo que estoy intentando decir. Y como hablamos con Reyes, ayer, que nos llegue la primavera lo más pronto posible, ese esfuerzo, pues, esa, llana, esa, esa Entonces, Bárbara, tenemos en el chat la referencia del vídeo. Lo vuelvo a enviar ¿Sí? a la gente que haya llegado más tarde, que les aparezca ahora. Vale. Gracias a las dos. Y entonces, si os parece, una, una cosa, estoy viendo, son dos diferentes, ¿no? ¿Se te oye un poco entrecortada, Jessica? Ya, yeah. digo, son dos diferentes. ¿Comprobáis que estoy bien? Sí. En el primero tenéis la, la sesión de bienvenida y en el segundo la entrevista. es pues la tribu, Es el de. La tribu. Lo dejamos, lo escribimos. Hay exposiciones de muchas naturalezas y no necesariamente entran en contradicción o en tensión las exposiciones para muchos públicos. Nos gusta hablar en plural a nosotras, no hablamos nunca de del público, sino de la diversidad de públicos e incluso de la diversidad de personas. Hay exposiciones que atienden a esa pluralidad de manera cuantitativa, es decir, se trata de acceder a cuantos más públicos y, y cuanto mayor número de personas mejor. Y eso no está en contradicción con algo que nos seduce especialmente desde un doctorado, que son las exposiciones de investigación. ¿no? Esta es claramente, a mi entender, una y, y por la vocación que tiene, y por lo que dice cuando entras y por lo que sugiere solo el, el mismo cartel, eh, una exposición de investigación y de un calado concentrado, por así decirlo, de una sensibilidad concentrada eh, que gira en torno a un objeto. ¿no? Quería preguntaros como doctorandas, ¿cómo se acerca una a esto? ¿No? Um, Ayer está haciendo la tesis, ya os lo explicará ella mejor que yo, pero desde la epistemología de la tactilidad, es decir, cómo conocemos a través de la tactilidad artística, más que a través en la tactilidad artística. Y Bárbara sobre... Las exposiciones, la curadoría, el curar, eh, más que comisariar, el curar exposiciones eh, picasianas como un dispositivo para elaborar relatos contemporáneos que todavía no se han atendido en la obra de Picasso. ¿no? Entonces entiendo que en ese contexto mmm, está espectacular en vuestro trabajo, ha sido una exposición un poco de. Una, una bombonera, por así decir, ¿no? de mucha intensidad conceptual, pero también física y poética, ese adjetivo que nos inquieta a veces. Quería preguntaros para si vuestra relación como investigadoras que estáis ahora con, con la tesis. Vale, ¿te, ¿empiezo yo ayer? Vale, gracias, Jessica. Um, en mi caso, mmm, me pareció especialmente interesante cuando Emanuel nos hablaba de, de la fuerte relación que hay entre esta exposición y la exposición internacional del surrealismo, que se hizo en París en el 38, y cuando él explica que hay uh, esta historia y después, a, a través de esta exposición, se hace una microhistoria que nos permite entender este objeto de otra manera, completamente distinta a como se había entendido en aquel momento, en aquella exposición. Y entonces explica él ¿no? que, hay, que se han hecho muchos escritos de esa exposición y que el objeto de Jamé fue muy comentado y que cada, cada uno lo ha hecho desde su propia voz y, de hecho, destaca que, que muchos de los artículos que se han escrito desde entonces han sido artículos de creación, y, y me parece especialmente llamativo cómo teniendo um, ese objeto, un lugar uh, tan... Um, específico en el relato del surrealismo y, y ya a gran escala en el de la historia del arte y de las exposiciones, uh, de pronto aparece ahora en el Museo Picasso resignificado um, no negando de dónde viene, sino justamente a re, recogiendo a toda su trayectoria y ahora abriendo a nuevos espacios para la investigación. Sí. Sí. Yo quería mencionar también que, como práctica y como una parte esencial de nuestra investigación, Bárbara y yo tenemos el, el hábito de visitar las exposiciones y además tenemos la, la suerte de muchas veces poderlo hacer juntas y, y como esto, también para, para dar un poco de contexto de, del doctorado Picasso como, como una matriz y como una comunidad a partir de la cual se pueden generar relatos diferentes justamente por esto, porque al visitar esta exposición uh, con Bárbara y al visitar exposiciones en general con ella, mm, nos damos cuenta de, de de la divergencia de miradas y de, y de lo que hablábamos de cómo los públicos son plurales, incluso en nuestro caso que somos dos personas, porque por nuestro bagaje y por la constelación que tenemos en mente, Bárbara se fija más, por ejemplo, eh, en las cartelas, de dónde proceden uh, las obras, algo que yo no me había fijado jamás. Um, yo, por ejemplo, tengo el hábito de no leer las descripciones, entonces mm, solamente con eso y teniendo en cuenta cuál es nuestro territorio de investigación, tenemos una experiencia de la exposición muy distinta. En el caso de esta, como, como decía Bárbara, hay toda la parte de, de, la, de la microhistoria y de cómo um, generar un contexto curatorial distinto le da todas unas dimensiones y unas lecturas a la obra que en el 38 no tenía, igual que algunas del 38 ahora en 2020 se pierden, y, igual que, si ya vamos más a, al micro micro, igual que mmm, cuando la exposición se, se plantea en diciembre, no tiene los mismos significados que tiene ahora, en octubre y en noviembre, mmm, después de la, del cambio de situación. ¿no? Tiene todo un registro de lecturas que se generan a partir de, de la situación contextual y de y del de, y contexto geopolítico y, y biopolítico de, del público. Entonces, uh, aparte de este relato curadorial, um, en mi caso, que me centro mucho más en, en fenomenología y en epistemología, esta exposición que Manuel, uh, Emmanuel Gigón dirá, luego revisitaremos esto, que es una exposición de caricias. Um, para mí ha sido muy interesante seguir también el impacto mediático de la exposición y ver cómo, um, Gigón lo comentó también en la entrevista, ¿no? Cómo, Muchos periodistas y, y escritores, um, a partir de la exposición, no generan una, meramente una crónica o una descripción, sino que les surge la necesidad de generar un relato, un relato poético a partir de, de la pieza. Y, y Desde la perspectiva de, de la tensión entre mirada y tactilidad, se puede leer esto como, como esta pieza que, que está centrada en, en este tocar y, y en este cuerpo que, que hace sonar el, que hace sonar el, el objeto, um, como la, de algún modo la, la insuficiencia de, de lo discursivo para, para dar cuenta de, del conocimiento encarnado que puede generar la experiencia de la exposición. Por lo tanto, ha sido muy sugerente también poder comentar esto con, con Guigón y, y supongo que para Bárbara también esta, esta pluralidad de discursos al, al que ha dado lugar, que es... Que es un, un volumen de, de literatura notable para, para una exposición tan concreta um, resulta muy fructífero para plantear nuevos nuevos problemas para nuestras tesis sí decía de, decía guigón tenemos el deber de volver a los archivos que es que es un, una premisa que con la que funciona este el doctorado picasso no es como un, una premisa generativa, una premisa que nos impulsa a, a revisitar y a resignificar y a releer eh, los archivos. Y él hablaba, de, decía, tenemos ah, como museo una función de investigación. Debemos acompañar y cuidar el patrimonio y exponer para los públicos. Él decía para el público, vamos a decir ahora eh, para los públicos. <risa> cuando, cuando le preguntábamos sobre, sobre cómo este objeto podía subvertir la mirada y si esto... Además de ser um, la función del objeto, también era la función en paralelo de, de una exposición en un museo. Um, añado que creo que también es la función de, de, de todas las investigadoras y investigadores, ya sea de tesis doctoral o, o de otro tipo de, de investigaciones que se, que se acercan al museo y a sus exposiciones. Sí, no, en, en relación a esta cuestión de volver a los archivos y, y hacerlos hablar de maneras distintas, ¿no? de, de preguntar, preguntar cosas a los archivos que no se han preguntado antes y que a veces no tienen la capacidad de, de responder del todo, um, una virtud de la exposición y, y que también tiene esta, esta... esta dimensión un poco compleja de conseguir en un museo de grandes públicos como es el, el Museo Picasso, pero que, mm, que últimamente eh, vemos muy, de manera muy explícita en la mayoría de exposiciones, pensamos en, en las grandes exposiciones de, de Gilles y de la temporada pasada, en Picasso Poeta también, de presentar estos archivos y, y esta documentación sin perder la experiencia estética de, de una muestra expositiva. Entonces, la virtud, por ejemplo, de, de, la, de la que es la, la tercera sala de la exposición que muestra um, documentación en vídeo con documentación um, de, de prensa de la época e ilustraciones a partir de aquí, incorporar esto y ponerlo um, no como una explicación de la obra, sino como un relato en paralelo que tiene la misma, la misma fuerza, la misma potencia, es algo que, que, que ya me ha conseguido y que, y que permite hacer de, de manera, esto también es una tarea difícil, hacer atractivo y, y accesible a todos los públicos um, cuál es la, la dinámica de investigación cuál es la dinámica de investigación uh, y, y un poco como la rera cámara de, de la exposición que, que es algo que, que lo hace mucho más um, mucho más contemporáneo al mismo tiempo y que da a, a los museos patrimoniales um, esto es una fuerza de relato contemporáneo que, de otro modo, a lo mejor no consiguen. Claro, aquí entra en juego... Um, que, que, bueno, cuál es el patrimonio de cada museo. ¿no? En el caso del Museo Picasso de Barcelona, probablemente uno de sus pilares o uno de los puntos donde más destaca es esto, este patrimonio de registro, de documentación, que, que incluyen en las, en las exposiciones, como decías, como parte de la propia exposición y no solamente uh, como, como algo anecdótico. Um, hay, hay exposiciones como la de Picasso por Sabartés, que, Sabartés por Picasso, que, um, que mostraban todo el epistolario. Exponer eh, esa documentación no es nada sencillo y hacerlo de una forma atractiva, mucho menos y, y cercana, y con capas, ¿no? Hay, hay diferentes caminos por los cuales te puedes acercar a esas exposiciones. Entiendo que estáis dibujando una especie de espiral que comienza por el centro, un centro muy concentrado en un objeto, y a partir de ahí, por supuesto, pasando por los archivos, indagando más en ellos, porque no había tanto en el momento de empezar, o había muy poco. Una vez indagados, una vez eh, exprimidos, nos encontramos con eso de que eh, a veces, muchas veces, los archivos callan y la pregunta continúa. Y entonces, eh, ahí eso no quiere decir que haya una posibilidad de respuesta relativista pero sí una apuesta de sentido que en filosofía siempre se ha visto como ese territorio de atreverse a configurar un relato, como decías, Barbara, un relato suficientemente verosímil y reivindicaría yo este término, ¿no? verosímil y enamorante, vamos a decir, ¿no? nuestra... nuestra obligación al hacer investigación no es para nosotras solo sino es para enamorar por, por un artista, por un patrimonio, por una... Y en ese sentido, enamorar quiere decir revitalizar desde el siglo XXI ese objeto eh, que de aquí a 18 años va a tener un siglo. Y entonces creo que eh, el museo, esta exposición consigue en forma exquisitiva y no de, de, de relato escrito, eh, que ese sería nuestro momento, por así decir, eh, consigue ese lugar, ¿no?, porque hace muy visibles los um, archivos, la investigación que ha habido, y la lleva más allá con un reto de, de verosimilitud, ¿no?, de ver semblanza. Eh, lo, lo veis así, lo veis como un axilar que parte de un objeto muy concreto y que luego se abre a posibles um, discusiones, incorporaciones y a llevarnos a, la pre a preguntas del tipo. Revisitar un objeto puede generar un relato y una desfocalización. Aquí Picasso está como agente, pero un agente discreto, en el fondo. Es decir, que su presencia es una, pre una presencia sutil eh, y que nos lleva a casi desplazarlo como, como espectador, digamos, como eh, enamorado de un objeto que, que él está mirando mientras nosotros miramos, imaginamos cuál es su mirada, es decir, en ese ir y venir de la micro a la macro historia, del micro al macro relato, eh, ¿os parece que esta forma de espiral sería la que nos podemos imaginar para trabajar metodológicamente en un doctorado una exposición como no esta? Bueno, um, sí, la forma de espiral es, es muy sugerente, ¿no? Porque tienes uh, luego el, el regreso al centro desde otro sitio. Um, lo podemos pensar también como círculos concéntricos, ¿no? Um, o incluso, que esto es, como, como Jessica, es una metáfora que yo trabajo y que estoy intentando cambiar porque es muy, es muy visual y trabajo <risas> desde el tacto, pero um, el objeto o incluso la exposición globalmente como, como prisma, ¿no? Como, un prisma que, donde nos lleva un relato y el prisma lo, lo, retra lo refleja y nos da muchas, um, muchas interpretaciones muchos nuevos uh, discursos. Pero sobre todo, de, de lo que se ha estado comentando, um, es la, la capacidad generativa ¿no? de, tanto de la, del objeto como de, de la muestra contextualizada del objeto. Um, Comparto un segundo este fragmento, de, este es un fragmento de, del libro de Emanuel Guigón de El objeto surrealista y Emanuel Guigón des, destaca esta definición de, de Paul han como um, los objetos surrealistas y, y las obras de arte como máquinas de ver. Podemos pensar también en, en, las, en la, expo la exposición, la muestra expositiva como una máquina de ver, ¿no? donde él dice ya no se trata de, de una utilidad o de generar un relato hegemónico y canónico, sino de tener astucia e imaginación, que sería el generar estos nuevos relatos. Um, en el caso de Jamé, y también en, estoy pensando mucho en, en Sabartés, como, porque lo ha mencionado Bárbara, um, hay en paralelo, la, como dice Jessica, esta pasión que puede generar la obra en sí, y esta pasión estética se da en paralelo a una pasión por el conocimiento, ¿no? que, que aquí es donde el museo se, se, se focaliza como un centro de generación de conocimiento. Porque en el caso de Yame como como comentó Vigón también, hay, hay toda esta cuestión del de redescubrimiento del objeto, ¿no? que, es, que es una narración muy épica y novelesca de, de reencontrar un objeto perdido a través de unas fotografías, casi un poco de detectives, de seguir pistas y, y llegar, además, a, a, esta, a esta obra. Y en el caso de Picasso por Sabartes, que os, para, para que todos recordemos el montaje expositivo de, de la gran sala donde había el epistolario, uh -huh. um, tenía también eh, este componente épico de sacar a la luz y de y de poner al servicio de, de la generación de nuevo conocimiento um, un archivo que se presenta como vivo, como, como algo que, que aún tiene algo que decirnos. Um, entonces, sí, creo que podemos pensar en, en la espiral siempre que sea uh, esta espiral dinámica, ¿no? siempre en movimiento porque um, no se trata de retrasar un camino, sino siempre de ponerlos en movimiento, los que ya existen y que este movimiento uh, le dé continuidad. No sé si Bárbara está de acuerdo. Sí, totalmente. Um, como, como apunte a lo que decías, um, antes hablábamos de, del comentario que había hecho Emanuel hablando de la, de la microhistoria y um, en este caso serían como microrelatos no microhistoria, uh, en paralelo al micro relato. y um, el micro relato permite uh, esta astucia, esta imaginación, este ir y venir, esta oscilación, um, y, y por tanto como esta fuerza creativa y generativa uh, de, que, que da la relectura desde este lugar. Um, creo que además tiene, tiene mucho que ver eh, con el gesto por excelencia filosófico, que es con la generación de preguntas. Y esta exposición, este objeto, eh, el Llamé, um, genera preguntas, ¿no? A nosotras nos generó muchísimas a la hora de plantear la entrevista para, para Manuel Realmente tuvimos que descartar uh, porque, bueno, no, no podíamos hacer una entrevista tan extensa, claro, uh, y tuvimos que seleccionar las que nos parecían que podían ser más interesantes, pero uh, hay muchas, ¿no?, uh, de entrada. Claro, ¿qué quiere decir ahora este, este objeto que nos dice a nosotros, que nos dice en este, en este museo, que nos dice así expuesto? Um, que lo cambia en cierto sentido todo, ¿no? Entonces la espiral también, o los círculos concéntricos que decías ayer, per, permite este, um, ir y volver y revisitar y, y ir preguntándote, y ir profundizando y matizando y también... Um, da lugar como a probar, ¿no? a experimentar, a decir, bueno, vamos a ir por aquí a ver si, si encontramos algo nuevo y quizás ah, nos sirve para relacionar con otras ideas y, y esto, eh, en, cierta, en cierto sentido, si no expande, sí que enriquece los relatos picasianos que conocemos y, y los propios relatos eh, expositivos que, que propone el museo. Y sí, además, ahora que, que Bárbara mencionaba cómo tuvimos que descartar um, preguntas, quería solo hacer también para, para todos los y las estudiantes que están, que están en el seminario ahora. Um, la entrevista como herramienta metodológica para la tesis, um, y en tesis que, que la mayoría nos ubicamos en, en este campo de los que intentamos dedicarnos a la filosofía, um, es una herramienta que, que nos lleva a a un diálogo con un personaje vivo si tenemos la oportunidad de tener un interlocutor y que normalmente, como nos ha pasado con esta entrevista, nos, nos abre nuevos campos de investigación y no nos lleva a, a respuestas definitivas, sino que um, nos permite dar forma a lo que ya estábamos trabajando y, y llevarlo a, a, a un caso de, de estudio y a y a poder conversar sobre ello, ¿no? porque a veces nos pasa uh, en filosofía de, de desvincularnos mucho, por eso insistimos siempre en aterrar uh, las cosas. Y, y la entrevista es una metodología que nos ayuda a aterrar estas ideas. Um, esta entrevista la escribimos a cuatro manos, pero a cuatro manos de estar cuatro manos en el mismo documento y escribir a la vez. Um, esto es un, es una metodología que además creo que en, en las ciencias parece que ya sean es curioso porque en las ciencias se han, se han desembarazado ya un poco de, este, de esta idea del autor y, de, y del genio y del escritor ¿no? y, y está muy claro que um, si un equipo en un laboratorio de 20 personas um, hace un trabajo y luego lo escriben tres luego los autores son todos filosofía aún tenemos esta idea de que tenemos que escribir y, y y que, si no somos los autores de todo el texto, no hemos aportado, o no, no, es, no es del todo nuestro. Um, ¿Por qué lo digo esto? Porque um, los equipos de investigación están tendiendo a este trabajo um, indisciplinado que hacemos nosotras y, y transdisciplinar y de, y de trabajar con, con investigadoras de, de diferentes campos y, y si empezamos desde, desde el grado y desde el posgrado acostumbrarnos a compartir lo que escribimos, a compartir los textos y a dejar que, que otros intervengan nuestros textos. Y en vuestro caso, por ejemplo, um, hay mucha gente interesada en, en Picasso de la cocina, hay mucha gente interesada en Picasso de la danza o en Picasso de la feminidad y en, en abordarlo desde una perspectiva de género. Sí, um, si os ponéis en marcha en, en hacer esta, este distanciamiento hasta cierto punto de vuestro propio texto um, creo que es una práctica a nivel metodológico que os va uh, a enriquecer mucho como, como investigadoras que cuesta ¿eh? es un cambio de, de paradigma en la manera de trabajar y que efectivamente pienso contigo que ahí la filosofía debiera seguir al proceder a las estrategias de generación de conocimiento y transferencia de la ciencia. Porque ahí sí que nos han eh, avanzado y han sido claramente más emancipados respecto a la idea de autodificación. Entre las asistentes, los asistentes, ¿habéis pensado alguna cuestión este rato que queráis plantear? Quisiéramos sentirnos muy libres. Aquí es un espacio de trabajo y de investigación compartida. Eso es lo que quisiéramos con el doctorado Picasso. Podemos plantearlo ahora o en otro momento. Yo en los minutos que nos quedan, que son ocho, quisiera plantear dos cuestiones, así como flash. Eh, una de una frase maravillosa de Manuel. Y que me resuena, del, del, del, hemos trabajado algo parecido en clase, que es las obras de arte son como las personas no desaparecen. ¿Sí? Siempre vuelven. Esa es la, la idea de Manuel. Pueden estar un tiempo ocultas Hay amigas que no te llaman durante un tiempo y luego y si son amigas reaparecen. ¿no? Esa, esa idea, o al menos en la memoria, o al menos en tu presente. Y bueno, él estaba aludiendo a ese... Ese eterno retorno, de alguna manera, ¿no? de, de las obras de arte que ahí están, aunque estén ocultas y que un trabajo de archivo y hermenéutico, como es el caso de esta exposición, retorna, y ese retorno es un retorno, como decía Bárbara, vivo, ¿no? eh, y como decía, esto es espiral que pues se va construyendo de manera obligadamente eh, renovada, ¿Es eso son no? Y luego, ¿qué hacemos con el término poético? Es no, ¿qué hacemos? Eh, sino eh, lo estamos usando todas eh, en cualquier lugar eh, donde se hagan exposiciones de este tipo, con esos términos que ponemos arriba de todo. Tenemos una compañera que está haciendo una tesis sobre la poética de la luz ¿no? por ejemplo, estoy pensando en Marta no lo tenemos arriba de todo y qué hacemos con él. Está bien dejarlo arriba, pero exactamente eh, qué rol debe jugar en el, en el relato para que no se de ser siempre analógico. ¿no? Yo creo que puede tener un, un lugar muy central y que en esta exposición es tan apabullantemente presente que, que qué querríamos decir, de cómo lo utilizaríamos. Y, ¿Y dónde lo dejaríamos para que tendría más espacio? estas dos cuestiones si podéis? Um, bueno, vamos primero por la primera y, y luego abordamos el término de, de poético, ¿no? porque creo que es una cuestión compleja y que, um, y que es, es muy distinto a lo mejor como, como lo planteo. Uh, como lo plantea Bárbara, de cómo lo planteo yo a lo mejor, porque tenemos referentes bastante distintos. Um, pero sobre la cuestión de, de la no desaparición de las obras de arte, por un lado hay toda la reivindicación de, de la fisicidad ¿no? de, de, de las obras de arte, de cómo… Um, y esto en, en, la, en la segunda sala de la exposición es, es muy patente, de cómo se, en la exposición todo gravita alrededor de la presencia del objeto. Um, lo que a mí me ha sugerido esta, esta cita es qué hubiera pasado si Yamé no se hubiera encontrado. Dale. O sea, cómo sería una exposición de Yamé sin Yamé? Um, desde la memoria o desde, desde um, las presencias de su ausencia, o sea, desde las fotografías que se encontraron, um, ¿qué, ¿qué aporta...? y cómo cambia la exposición, si hay el objeto o si no hay el objeto. ¿no? Porque, por ejemplo, um, también la temporada pasada o hace dos, creo que ya hace dos años, um, que hubo la exposición en, en el Museo Picasso de París sobre guernica sin guernica. Sí. Um, y ahora, además en el contexto actual donde todo lo que es el desplazamiento de obras que hasta, que hasta este momento, hasta 2020, se había masificado exponen exponencialmente um, a un nivel de, de hacer giras um, a un ritmo muy acelerado de las obras, de trasladarlas con constantemente de un museo a otro y que esto ya estaba planteando problemas, por ejemplo, a nivel de, de restauración y conservación. Um, una vez hemos vale, defendido la fisicidad del objeto, um, podemos plantearnos una alternativa, es decir, podemos plantearnos exposiciones de obras sin las obras, Podemos plantearnos exposiciones que no sean meramente descriptivas o sobre las obras y que tengan un valor estético y experiencial que es lo que intentamos transmitir desde, desde la experiencia museística sin hacer esta traslación de la obra física a través de, de reproducciones, de, de, algo que, de variaciones sobre la obra que la sugieran. Esto creo que, que está, podríamos llamarlo como exposición desde la ausencia, Um, es un campo a trabajar y, y que ahora um, con la situación de, de crisis sanitaria pues es, es más urgente que nunca um, y, y más desde, desde las nuevas medidas de accesibilidad que están poniendo en marcha los museos a través de las colecciones digitales, de los seminarios web de toda esta programación alternativa que han tenido que generar forzosamente Ahora vamos a cerrar con Bárbara con esa presentación ¿Qué pasaría una presencia ausente y qué pasa con una presencia tan profunda en el centro de la exposición de, de Janine? ¿Qué hacemos con lo poético? ¿Con el término? Estás sin voz, Barbara Vale, perdón, gracias. No, que coincido con ayer, que es complicado. Um, probablemente es una pregunta que no podemos agotar y que, de la que podríamos uh, debatir eh, largo y tendido. Me hace pensar eh, lo que hemos hablado antes um, y ahora esta pregunta, el paso entre lo poético y la poética, ¿no? en este caso, la poética de Aristóteles, y como comentabas al principio de, de esta sesión, um, que, que a veces hay que privilegiar la verosimilitud, ¿no? lo verosímil uh, por encima de, de la verdad, que es lo que encontramos en el caso de la poética. Y, y creo que, que llamé, como decía Emanuel, que abre caminos. Um, entre ellos hay caminos que nos sirven para trazar recorridos que, que, que están basados en hechos y que le, podríamos decir que son verdad, ¿no? que son más historiográficos um, y que tendrían a ver, en este caso, con lo que decía ayer, con la aparición, desaparición y, de nuevo, eh, la aparición de, del objeto, Um, y otros caminos que, que, que son para, para imaginar y para, da, para dar lugar a lo verosímil. Y, y aquí seguramente es donde, donde tiene un lugar privilegiado lo poético. ¿Qué es lo poético? Ya no me atrevo. bueno no, no, me si <risa> no, Yo quería poner los usos del término, ¿no? Y lo vamos a ir viendo durante todo el curso porque es un lugar donde todo confunde. Ciertamente tiene que ver con la poiesis del hacer ese hacer que se aprobó al cotidiano, y vamos a ir trabajando. Voy a agradecer enormemente la entrevista a los tres participantes, a Manuel Vivón y a su, salud, su bienvenida al, al doctorado, y a las entrevistadoras, doctorandas, investigadoras, Ángel Pérez Casanova que, y Bárbara Ballarri a todas las asistentes y las que vendrán a verlo lo, en un momento donde ya, ya no es palabra viva, sino grabado, y eso tiene su, su lugar, que es distinto. Y emplazaros, eh, el doctorado se va a hacer cada 15 días, y pronto tendremos todo el curso confirmado en las intervenciones. No lo hemos colgado todavía porque, como sabéis, estos tiempos a veces cuesta que se confirmen Cosas a más de dos semanas vista, pero ahora ya casi lo tenemos. La, la próxima sesión la llevaré a cabo yo respecto a las complejidades de la traducción de la obra literaria de Picasso, tanto la, y será a la vez una presentación de esto: tanto la literaria poética como la dramaturgica, intentando ir eh, más allá, sobre todo con las preguntas y no con las respuestas de la magnífica exposición que se hizo en el Museo Picasso de Barcelona, ahora comenzó hace un año. Estamos muy nostálgicas porque queríamos ir a ver la parís y la pero no hemos podido. Ir. En fin, gracias a todas. Yo eh, quería solamente agradecer también a, a Claustra Rafa y Reyes Jiménez, que son miembros del equipo de, del Museo Picasso porque solo el hecho de, de estar juntas de esta manera, um, profesionales y estudiantes, creo que es, es algo del doctorado Picasso que es, que es único y que, que tenemos el privilegio de poder compartir. Gracias Reyes, gracias. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Recuerda a los que seguimos la clase que ahora cambiamos de Zoom. Nos vemos a las 3 y 15. Está bien.